Hola, me llamo Celia, soy coach de equipos de alto rendimiento. He venido a hacer el curso de Miguel Ángel porque me faltaba un poquito de gracia y de dinámicas, sobre todo para los equipos, empresas, y entonces me ha venido, es una herramienta fenomenal, porque yo antes lo que me faltaba era un poco de movimiento, de energía, de cómo saber que se creara esa complicidad en los equipos de trabajo, y la verdad que me llevo una herramienta y un material que desde el próximo lunes lo voy a utilizar ya.